¿Cómo estamos? Nuevamente, buen mediodía, Sergio, Noelia y a todos los televidentes. Seguimos en el Club Antes Talleres y vamos a hablar con el subsecretario de Seguridad de la provincia, con Néstor Majuli, le vamos a preguntar sobre esta decisión de no adherir a la ley de tolerancia cero en alcohol. Muy buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Sí, lo acaba de decir también el gobernador. Nosotros no vamos a adherir a la, a la ley que ha sido aprobada ayer en el Senado de la Nación. Eh, esa es una decisión ya totalmente tomada, eh, por lo tanto en Mendoza sigue rigiendo el 0,5 como hasta ahora. ¿Por qué se toma concretamente esta decisión a diferencia de algunas provincias que ya tienen implementada su ley? Primero porque nosotros hemos hecho muchas acciones previo a llegar a esto. Hubo una discusión de este tipo en Mendoza hace un tiempo atrás cuando cambiamos la ley en el 2018, 2017, 2018 y por supuesto que... En función de esos cambios hemos visto muchos muy buenos resultados. Provincias que tienen alcohol cero hace 10 años han bajado la siniestralidad y las muertes eh, por alcohol en sangre en un 19-20%. Nosotros desde la implementación de las nuevas eh, leyes en Mendoza, en dos años hemos bajado el 50%, lo cual habla que estás dando resultado lo que tiene que ver con la concientización, con los controles y por supuesto con las sanciones. ¿Esto va a generar que se implementen más controles, más cantidad en la provincia y se siga trabajando de esta manera? Por supuesto que nosotros lo estamos haciendo todos los fines de semana, trabajamos mucho con los jóvenes en, en la toma de conciencia en todo lo que tiene que ver con la diversión nocturna. Eh, trabajamos también, no solamente porque se estigmatiza también a la juventud, hay situaciones también con adultos y estamos viendo, estamos viendo claramente, claramente una baja eh, en la siniestralidad en la muerte eh, en la provincia. Por supuesto que hay, sí hay, pero estamos viendo resultados positivos. Por eso, eh, una de las cosas que dice el gobernador es por eso no adherimos, porque estamos viendo resultados positivos con lo que hemos hecho y, por supuesto, hacer una, una, una provincia avícola también un poco contradictoria quería llevarlo a este tema, qué tan importante es eh, justamente el no adherir a la ley, teniendo en cuenta que estamos en una zona de producción, en una zona donde la vitivinicultura es alta, ¿no? Justamente lo dice el gobernador, es muy importante, porque eh, casi 100.000 personas trabajan en el rubro eh, vitivinícola, por lo tanto, para nosotros no es un dato menor, y como digo, si nosotros, en función de lo que hemos implementado, no estaría dando resultados, pero está dando resultados por lo cual sentimos y vemos la necesidad de seguir en este camino, que por supuesto no hay que aflojar, no aflojamos con los controles, no aflojamos con las sanciones, y por supuesto que tampoco vamos a aflojar con la toma de conciencia, sabiendo que hay derechos, pero también que hay obligaciones. La mayor cantidad de muertes que se producen por accidentes de tránsito en la provincia se llevan a cabo por toma de sangre. No, no, no, eso no es... A ver, está comprobado... Que hoy el tema de la, la mayoría de los siniestros fatales son arriba de uno, son los que se producen arriba de uno, eh, lo, perdón, lo que decía vos. De 0,5 para abajo no hay, eh, digamos, la, no hay que la, no es significativo el, el, el, la siniestralidad vial. Por lo tanto, estamos legislando por algo que no hacía falta. Eh, estamos legislando eh, bien, nosotros en Mendoza creemos que el 0,5. Aparte dicho por muchos eh, científicos en su momento, muchos eh, médicos, que el 0,5 es una buena medida para que la gente todavía está en total uso de sus, de, de sus eh, facultades, exactamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra del subsecretario de Seguridad de la provincia, Néstor Majul, en diálogo entonces con Canal 7, sí, eh, justamente, eh, dar la información precisa. En Mendoza no se adhiera la ley cero, pero sigue vigente de 0,5, sí, más allá de 0,5, obviamente que uno es multado y eh, tiene sus consecuencias, 0,2, eh, más de 0,2 en las motocicletas. Sergio Noelia.